Director de COE está lloviendo, Director de COE y su estilo para promocionar simulacro a ritmo de rap. El Centro de Operaciones de Emergencia COE invitó a los jóvenes a participar en el simulacro de terremoto que se realizará en Santiago a través de un audiovisual estilo urbano. El director de la entidad Juan Manuel Méndez indicó que el evento se desarrollará el 20 de octubre a las 10 de la mañana. Además les recomendó entrar a la página web del COE para que conozcan todos los detalles de la actividad así como las instrucciones del evento sísmico en el Cibao, en ese orden afirmó que la realización del video para motivar a la juventud del país que se integren a la actividad vamos a escuchar todo yo lo quiero invitar al simulacro que será nacional de evacuación de terremoto Te invitamos a participar con nosotros. 20 de octubre, simulacro de evacuación, cohe.do.do. En siete pasos te vamos a guiar a construir tu plan familiar. Participa, participa, participa, en simulacro de terremoto participa. Participa, participa, simulacro de terremoto participa. Señores, a mí, me, la, a mí me, me, me cae bien. No, no, es tremendo. No. Eso, eso, fue, eso, no, eso fue montado. No, eso fue. Eso esto, fue el que es. lo subió. Sí. Ay, ellos coen. Sí, eso, quizás hicieron un montaje y lo editaron. Bueno, bueno. Yo, aunque, aunque haya sido el que lo haya subido. Ya, ya, pero tú, tú que sabes del mundo humano, ¿cómo tú ves a... No, Freddy Boruga en su tiempo. <risa> <risa> <risa> Ven acá. No, mira, para mí, oye, la pisconsciente, mira, tú no eres papá nada na Tú ah, no eres papá nada de rato. Ahí está el hombre. Cuidado, cuidado. <ríe> ya, obre. tú tienes competencia ya. Y mira, Josué, Josué, Josué te fresco Josué. para mí. Para mí 200. Eh, eh. <ríe> eh, los lo puedes buscar ahí también. ¿Quién es que está ahí arriba hoy? Está Vamos feliz, a poner ese eh. tema. préstame a mí mi 200, hoy viernes. Marianita. Eh, el preview, ¿eh? el preview del tema. No hay YouTube, no hay YouTube ahí. Está en no. YouTube. Ah, que, que hay YouTube ahí arriba, ahí. pregúntale. Pero sí, eh, A no. los lo que buscan no, el está, tema. Ahí, ahí está, con las dos manos si usted así, ve. A Para que, que, que no pongan el tema, a gasol. Fue <risas> como yo dije, no, no hay. Pero mira, es? a los que buscan el tema. Estoy en Spotify, eh, estoy. Sí, en las sí, vidas digitales. Hey, eh, eh. eh, tienen que buscarlo pero mira, ahí. Eh, a eh, a los que buscan 27. el tema, ¿verdad? Para ya despedirnos ahorita, eh, Esto de la, esta forma del, del COE, de llamar a la gente a que participe a este simulacro es muy buena, es un estilo diferente porque eso, eso, esas cositas pasan desapercibidas de que ah mira el col va a ser un simulacro Ajá. el más solamente sirve o sea para la gente solamente le presta atención cuando es tormenta, lluvia pero con esto del, de este simulacro llama la atención de que de, de algo muy importante es que se debería hacer aquí por lo menos tres veces al año porque esto es un país sísmico ¿eh? tres veces al año deberíamos hacer un simulacro de terremoto pero como aquí vivimos para adelante vale, sin miedo bueno. a nada y más que en San Francisco, que la vaina está picada. Ay, cállate, no digas nada.